La última pregunta de hoy nos llega desde Colombia, Matías Kush, desde Bogotá. Nos pregunta qué variedades autoflorecientes le recomendaríamos para su cultivo. Hola Matías, si lo que quieres es probar diferentes variedades autoflorecientes y experimentar entre diferentes fenotipos, nuestros colegas de Buda Seeds te proponen un pack especialmente dirigido a aquellas personas a las que les gusta disfrutar de nuevos sabores y variedad de aromas.